¡Hola chicos! Soy David de Animal TV Hoy vamos a hablar de cómo hay que desparasitar a unos cachorros de 20 días Es la primera desparasitación, os explicaré qué producto hay que utilizar y cómo hay que dárselo a los cachorros Quedaros en el vídeo porque os va a fascinar cómo es la desparasitación por primera vez de unos cachorros antes de todo, quisiera agradecer a varias personas que han dejado un comentario en el anterior vídeo y a partir de ahora, seguramente voy a dejaros siempre el agradecimiento a todas las personas que habéis estado por lo menos comentando los vídeos que voy publicando. Empezaremos por agradecer a Nurul Alilla, Gisela Comandra Piñol, Yaita Martínez, Noa Irana, Laura López, mis perros Dida, Eva García, Mónica Sánchez, Maite Reyes, Juan Castillas, JJ, Tania Moreno, Ana Sey y Lorena Mayer. Muchas gracias por dejar un comentario y todos los que dejéis un comentario en este vídeo también os voy a mencionar en mi próximo vídeo. Espero que os guste. ¡Vamos allá! Bueno, y tengo que deciros que os recomiendo muchísimo el canal de Héctor Bolaños, de México. Aquí abajo os dejo en la descripción el link que os llevará a su canal. Seguir ese canal es brutal. Habla también sobre cría, comida, de perro, etc. Habla sobre también el Bulldog inglés en muchos aspectos. Es un canal dedicado única y exclusivamente al Bulldog inglés. Y por favor, dar vuestro apoyo a ese canal que está haciendo las cosas muy bien. Bueno chicos, ahora os voy a enseñar el producto que yo utilizo Como veis es el Procox de 7,5 mililitros donde viene una jeringa Y viene el botecito pequeñito Lo primero que tenéis que hacer es agitarlo como lo estoy haciendo yo Entonces lo abriremos Y cogeremos la jeringa Y por el agujero ese que veis Por ahí es donde tenemos que poner la punta de la jeringa Entonces lo que haremos es girarlo Para poder sacar el líquido y en este caso voy a sacar la dosis exacta para un cachorro de 21 días. Esta sería más o menos la dosis en función del peso que tiene el cachorro. Aquí os dejo el papel que viene dentro con las instrucciones de qué cantidad le tenemos que dar dependiendo del peso. Vamos a empezar con el primer cachorro, a darle la dosis. Esta dosis es solamente una vez, no hace falta estar dando dosis durante 2, 3, 4, 5 días como hay otro tipo de desparasitador. Este desparasitador solamente es de una sola vez, a menos de que el veterinario os diga que le tenéis que dar más veces. Si queréis más información acerca del producto, podéis hablar con vuestro veterinario. Yo este producto lo compro por internet y lo utilizo para todos mis cachorros. Bueno, como estáis viendo, los cachorros ahora que tienen 21 días están eh, en el momento de la primera desparasitación. Y la verdad que están súper bonitos, están creciendo muy bien, con las dificultades que hemos tenido porque la madre no tenía suficiente leche y ellos no succionaban con la suficiente fuerza pero están tirando para adelante, que eso es lo importante. A algunos cachorros se le queda líquido desparasitador fuera y entonces lo que hacemos es volverlos a recolocar hacia dentro con la misma jeringa. Aquí como podemos ver, los cachorros de Bulldog Inglés están preciosos con 21 días y ahora se van a desparasitar cada dos semanas hasta los tres meses. Bueno chicos, y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Y que hayáis aprendido a cómo hay que desparasitar y qué producto hay que utilizar para unos cachorros de 20 días. Que es su primera desparasitación. Bueno, si queréis tener más información acerca de los próximos vídeos, suscribiros. Darle a la notificación para que os llegue siempre, cada vez que subo un vídeo y así estáis enterados de cuándo subo un vídeo. Y nada, os espero en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!